Wow. Yeah, yeah, yeah, yeah. Llevo ya mucho tiempo en esto, Solo con los míos me la suda al resto, Eso puse yo siempre los detecto, Está hablando mucho no me cuentes cuento, hay que saber cómo hacerlo, tiene todo eso y no sabe moverlo, No que jura. que reviento, todo sí. recuerdo, lo sí. tengo por dentro, sí. pero voy a sanar. ya no su tiempo nexo, con los míos me la suda al resto, esos yo siempre los detesto, Hablando mucho, no me cuentes cuentos, es que sabe cómo hacerlo, tiene todo eso y no sabe moverlo, tengo que jurar si no quieres creerlo, te gusta mi flow, sé que quieres tenerlo, ya no me Se aporta el que dispare, no tiene respeto loco, te faltan modales, Te vas corriendo si tú ves alguno de mis chavales, voy para la cima aunque tenga que ir a pedale. Goldy no le pare, me voy para la rave, estoy tan alto creo que ya voy en una nave. El que menos habla ese es el que más sabe, entra en mi mundo si quieres te doy la llave. esos pusillo yo siempre lo detesto Hablando mucho no me cuentes cuentos el que sabe como hacerlo Tiene todo eso y no sabe moverlo Tengo que jurar si no quieres creerlo Te gusta mi flow, sé que quieres tenerlo Ya no me rayo, no de calo Hoy que me embalo No puedo parar Se me va de las manos Sé que soy raro Voy a robar, tú quieres llegar No lo comprendo Está muy lento No el intento vas a quedar Estoy que reviento Todo recuerdo lo tengo por dentro Pero a sana Pero via sana Llevo ya mucho tiempo en esto, solo con lo mío me la subo al resto. entra de mi mundo, se si queda que doy la llave y la